Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube ¿Cómo están queridos y queridas amigos? Y amigas Bueno chicos, hoy tenemos una situación particular Y tiene que ver con que... Nos están desafiando, ¿bien? Y yo lo tomo como algo personal, porque no es que me desafían solamente a mí Sino que, digamos, mi comunidad eh, Tenemos un núcleo duro Y tenemos el resto de los subs que participan activamente del canal pero somos la Nando Army y entonces eh, siento que nos desafían un poco a todos. Entonces yo como abanderado, como capitán del equipo podríamos decirlo, eh, me siento muy tocado por esta persona, por este sujeto que ven aquí, porque persona tampoco podríamos decirle. Vamos a decir sujetos. No, mentira, mentira. mentira. Eh, lo aprecio, lo aprecio mucho a, al señor Vergara21 que muy amablemente nos ha desafiado a que nos enfrentemos a él en un pelotón y el que más daño hace eh, tendrá que hacerle pagar al otro lo que sería o lo que vendría siendo una, una prenda, un desafío, una cosa así. Y a mí me gusta, me gusta porque digamos va a ser un trámite, va a ser algo bastante, bastante sencillo, podríamos decirlo. Así que <ríe> ya veo que después perdemos. Hay que bancarse, hay que bancarse la que se venga. Fíjense lo que nos dice el señor Vergara aquí al final. Eh, a ver. Esperen que lo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver correctamente. Nando, así, ah, a cara descubierta, amigo. Aceptame el desafío. Bien, bien, bien, perfecto eh, Aceptame el desafío, entonces nos dice al final El señor Belgarla21 ahí con su loguito Bastante, bastante lindo eh, Así que Claro que sí, amigo Claro que sí, te estaré aceptando el desafío Dicho sea de paso eh, Fíjate que pasé por tu página Y te dejé tu Te dejé el correspondiente like a tu video Ahí me achico yo Fíjate, puse mi, mi correspondiente like Como siempre hago con tus videos Dejo mi like arriba Así que bueno, amigos, vamos a estar aceptando el desafío del de señor Vergara21 y vamos a hacerlo quedar bien. Seguramente lo más probable es que le deje ganar una en daño, porque si no va a ser muy, muy sencillo. Y tampoco es la idea hacerlo pasar vergüenza a él, digamos, ¿no? Delante de tanta gente piensen que es un CC respetable, que tiene una trayectoria, él es más viejito que yo a nivel de CC y a nivel de edad también, porque yo tengo unos 19 años, ahora este año cumplo 20. Así que bueno, chicos. Eh, pero bueno, a todos aquellos que se sumen a este desafío, sumate hashtag, sumate al desafío, me gustó y lo voy, a, lo voy a canalizar, lo voy a tomar, lo voy a agarrar, lo voy a apretujar y lo voy a abrazar después como un niño abraza a su madre. Eh, ah, por cierto, lo que me había olvidado de decirle es que el desafío consta de cantar a capela, con lo que me gusta a mí cantar. O sea... Ricardo, poneme otra cosa, man. O sea, cantar me encanta. Yo me siento un Ricardo Montaner adentro mío. O sea, algo así. Tengo tatuado a Ricardo Arjona. Bésame la boca. O sea, soy un gran cantante, evidentemente. O sea... No, mentira, mentira. Canto para el canto para el reverendo Atuje, pero canto mal canto mal. Pero no importa, no importa. Acá soy muy cara caradura, así que... Si pierdo me la banco, me la bancaré y estaré cantando seguramente. Así que, como les dije chicos, aquellos que quieran sumarse al desafío, abajo, abajo en la, en la descripción de este video. En la descripción, nada. En, abajo en los comentarios eh, dejen su apoyo al, aquí, a la Nando Army. Y pongan ahí un mensajito de apoyo, no sé qué, bla, bla, bla. Nando te amo, Nando, vas a romperle la. La, la nuca al señor Vergara No dejen agresiones, ni nada, cosas raras, ni cosas malas Porque es, lo estamos haciendo Así para que ustedes se diviertan, chicos no, no, no, no hay odio ni nada que ver O sea, todo lo contrario, nos llevamos re bien Nos whatsappeamos y demás Pero pero sí que Pero sí que quiero ganar Quiero ganar, quiero ganar. Es más, tengo una, tengo una sensación Doble, quiero ganar por un lado Pero creo que si gano El desafío de hacer más daño que él Igualmente me sumo con él a cantar O sea me encanta cantar, boludo. Esa es básicamente la idea. Pero pero va a estar bueno, va a estar bueno vernos ahí luchar por, por ver quién hace más daño. Que, que bueno, al fin y al cabo es un camino, es un canal para que ustedes se entretengan. Esta fue idea del señor Vergara21, eh, 21, así que... Ojo, no está mal ese nombre, ¿eh? Te podrías cambiar, cambiar el nombre, Vergara, me gustaría. Sería Vergara21, eh, así que sería más... Más Yankee, más Inglés, más eh, Europeo European Así que, bueno queridos amigos Aquellos que estén dejando su apoyo A la Nando Army acá abajo Con mensajitos lindos eh, hacia, hacia nuestro equipo eh, De Nando Army mmm, Vamos a estar sorteando seguramente Algo así como 500 de oro 500 de oro, puede ser Obviamente que les quiero aclarar Y les quiero decir mientras me tomo mi eh, té con limón se me despegó un poquito la taza, caramba, de mi Assassin's Creed. Bueno, otra cosa que les quería decir, sí, es eh, el hecho de que, mmm, más allá del sorteo de los 500 de oro y demás, como les dije, es para que se diviertan, para que la pasen bien también ustedes y para que tomen una postura: de decir, bueno, lo aliento a Vergara, lo aliento a Nando, no sé qué. O por más que estemos en tu canal, Nando, a mí me gusta Vergara y lo amo desde el primer día, así que ojalá que gane Vergara. También vale que lo dejen en los. En los comentarios, o sea, está buenísimo, me encanta, me encanta Así que dejen lo que quieran en los comentarios Mientras sea de, de apoyo a él o de apoyo a mí, no pasa nada La cuestión es participar, sumarse Él por su lado pone la iniciativa Y yo por mi lado también los hashtag, los sumo a todos Para que se unan a esta, a esta iniciativa Y tanto los, eh, la gente que, que sea de Vergara o mía, es lo mismo No pasa nada, somos todos una comunidad hermosa y muy belleza y eh, bueno, se pueden sumar a esta iniciativa Y ya les digo abajo en los comentarios eh, Cuando hagamos el desafío Luego seguramente vamos a estar sorteando las 500 moneditas eh, de oro Así que bueno, queridos amigos Creo que lo he dicho todo, acepto el desafío No creo que sea tan difícil ganarte, querido Vergara Y eh, después en algún momento encima somos más o menos Coterráneos, somos no podría decir vecinos, pero casi Él está en zona sur, yo estoy en zona sur Yo estoy en Quilmes, él está en Avellaneda Estamos a unos 20 minutos más o menos De tren, de bondi, de auto De lo que sea, más o menos Pero bueno, estimados Aquí se las dejo picando Apoyen si quieren eh, tanto a Vergara21 eh, o a Nando Capo aquí abajo en los comentarios Y van a estar participando entonces por 500 moneditas de oro Además de estar sumándose a esto y ver quién gana, quién estará por encima en daño con respecto al eh, contringante, al rival Bueno amigos, espero que se diviertan, que la pasen bien, que estén esperando el resultado de este desafío Y seguramente lo vamos a estar publicando en ambos canales porque estaremos cantando seguramente a capela. Como un Ricardo Montamer. Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bueno, no quiero cantar más por el copyright. Porque si no me van a banear el video. <ríe> bueno, besos, besos, besos. Cuídense. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.